sentimos muy orgullosas de nosotros mismos y de, y de ser como somos porque a pesar de que eran tantas personas en una o sea que se vinieron contra mí como cinco se vinieron contra ella otras se vinieron contra ella otras y aún así en manada estamos ilesas, prácticamente eh, sabemos que, que que a pesar de todo esto Vamos a seguir sufriendo agresiones, pero yo creo que ya ellos se han podido dar cuenta que que solo muertos dejaremos de luchar por, por, por lo que queremos, ¿verdad? Eh, sí, sí le hemos manifestado en varias ocasiones que, que nosotros no, no peleamos lo material que se encuentra dentro de la, de la, de la casa. Simple y sencillamente que nos dejen el saneamiento de la, de la tierra, del territorio indígena, de que es nuestro, es lo único que reclamamos y es algo que ellos no pueden entender porque nos han manifestado en muchas ocasiones que, por ejemplo, la señora Sassi, Sari dice que hace 37 años ella le, el papá de ella le compró a uno indígena y el papá de ella es un no indígena, o sea, es un proceso ilegal, a como lo a como ella lo quiera ver, es ilegal. Eh, tenemos manifestaciones de los mayores del territorio, que aquí hace 37 años no había nadie, lo habitaban eh, personas este, indígenas, pero, pero como para cultivar y eso. No había aquí habitando nadie, no habían hogares, no había nada. ¿Cómo pueden alegar que ellos eh, tienen 37 años de, de vivir acá? Si las primeras familias que habitaron tienen 23, 25 años, son indígenas. ¿Cómo ellos pueden alegar que, que tienen 37 años de vivir acá? Es inexplicable, ni ellos mismos se creen eso. ¿Cómo pueden decir que somos indígenas contra indígenas que nos estamos viendo... Eh, envueltos en este, en este problema si sí, es evidente que no son indígenas y por eso sucedió lo que sucedió ayer porque estábamos comentando dentro de la casa que había salido una publicación que era ajena a nosotros en, realmente era ajena a nosotros no nos habíamos dado cuenta de que, de que estaba circulando ya que le sacaron que los bisabuelos que los padres que los, que los tíos y todo este, son de apellido de la mamá, Sequeira Navarro. Un cabecar no tiene apellido Sequeira Navarro. Un cabecar no puede tener Sosa Navarro. Jamás, los cabecares se conocen eh, por su físico, sus apellidos. Eh, un ejemplo, Villanueva, eh, Mayorga eh, o Bando, pero Sequeira o Navarro jamás. Es evidente, por todos los lados nosotros vemos que es evidente, que no, ellos no quieran entender y no quieran eh, darse por vencidos. Y que el gobierno aún así, sabiendo la situación, no se haya manifestado, es porque el gobierno sabe. ¿Qué sabe? Que no son indígenas. ¿Y por qué no crees que indígenas? no han hecho nada? Porque creo que no han hecho nada porque yo pienso que están esperando lo que eh, la misma viceministra Ana Gabriel dijo un día en la, eh, el año pasado en la finca que estábamos recuperando de... que usurpaba eh, la, la compañía nacional e internacional PINDECO que ella iba a venir nada más eh, a recoger cada vez. yo pienso que eso es lo que ellos están esperando al no hacer nada al ni siquiera manifestarse, eso es lo que están esperando. Abrazos cruzados, sentados, con aire acondicionado, en una oficina, robándose el salario. Eso es lo que están esperando. Nos queda muy claro que el gobierno de Costa Rica quiere exterminar a los indígenas de cualquier etnia. De cualquiera. Eso nos queda a nosotros muy claro. Ahora, Narram, empecemos desde el principio ayer en la... ¿a ¿Qué hora fue? Eh, el acontecimiento pasó ayer a eso de las 4 de la tarde. Nos encontrábamos dentro de la, de la, de la casa Grace Delgado Morales, Yochoa de Jesús Rangel, Roxana Figueroa, mi persona y Leandro Morales. Me encontraba en una hamaca que está en la sala. Eh, Grace se encontraba en una mecedora que estaba en la puerta de uno de los cuartos. Cuando la señora Sari Sosa Navarro le manifestó a un policía que era extraño para nosotros porque ese policía nunca estuvo en la puerta donde él tenía que cuidar la parte trasera. Él se acercó, nos miró y ella le dijo, necesito que me cuide porque necesito ir al baño. Yo le dije, señor, la señora no puede ingresar y usted lo sabe porque no tenemos agua. El sanitario no se puede utilizar. El señor, que es un policía, aparentemente de la, de la policía montada porque él no se quiso identificar... Y le pedimos al comandante también, después de lo ocurrido, que nos diera por favor la identificación del señor y se negó hasta el momento. Ese señor con sus hombros, cuando yo le dije a él que la señora Sari no podía ingresar a la, a la, a la vivienda, nada más con sus hombros él me hizo así. O sea, yo no sé. ¿Cómo no va a saber él, eh, él, ¿cómo no va a saber él que no puede ingresar si yo le estoy diciendo que no hay agua? Y ella ingresó al, al, al, al servicio sanitario. El señor solo alzó los hombros, así como diciendo, no me importa. Eh, sabíamos que ya todo, todo, todo lo tenían planeado. E incluso la policía es cómplice de lo sucedido de ayer y de lo que ha venido en, en días atrás. Eh, ese señor... No tenemos el nombre porque no se quiso identificar, como les digo. Solo hizo sus hombros así como diciendo, no, no me interesa. No, no soy responsable. Era evidente. Sari entró, se metió al servicio y a, a un par de minutos salió. Y yo estaba en la maca y mi, y mi sobrina estaba en una, en una silla mecedora, como les cuento. Cuando yo la vi que ella ingresó, yo me acomodé en la maca porque sé que es altamente peligrosa. Y, y entonces yo para, para este, proteger a mi sobrina, yo, yo me quiero levantar de la maca. Y entonces la señora se, se, como que se desvía para donde estoy yo. Y ella me agarra del pelo y me jala. Y los finqueros de afuera le gritaban, sáquela, sáquela. Y entonces ella me arrastró, ya como podía, me defendía, ¿verdad? Eh, me sacó al corredor cuando la señora Ania Torres y Betty eh, Mayorga, creo, me arrastraron junto con Sari, Ania y Betty, y luego... Me sujeté del policía, que había hecho sus hombros así, como diciendo, no me importa. Y como me estaban agrediendo, me estaban pateando, me estaban golpeando, entonces yo me hice a defender, cuando ese mismo policía me sujetó de esta mano y me la hizo para atrás. Y me dijo, usted no las va a golpear. Entonces, me, me, me seguí sujetando a los pies de ese señor, que incluso antes de que me sacaran a la calle, Alejandra Vidal, Sari Sosa, Ania Torres y Betty, y el policía corrupto, que no tengo el nombre, porque él claramente se podía ver que el señor me iba arrastrando disimuladamente hacia la calle. Cuando ellos me logran sacar a la calle, arrastrada, porque me, me, me, me abstengo de salir a como su Dios me pudo proteger ayer. Aún así me sacaron y hasta estar en la calle golpeada, viendo mis hermanos golpeados, fue cuando el señor Warner Vega pide refuerzos. Hasta cuando ya todos estábamos golpeados, pide refuerzos. Nunca antes lo hizo. Y a como pude, cuando me logré soltar, me metí dentro de la patrulla que se encontraba ahí, que creo que era eh, 2367 la unidad que se mantenía ahí, y ahí me vine a meter. Eh, decidimos retirarnos, eh, no por miedo, no porque queramos abandonar el proceso al que llevamos, que quede muy claro, no estamos abandonando el proceso, simplemente que al ver que la policía de buenos aires es corrupta no todos porque no todos somos iguales pero al ver que, que, que la mayoría y la gran parte de la fuerza pública de buenos aires está en contra de nuestros derechos decidimos mejor abandonar el lugar para mientras de poder ver que el estado costarricense se indigne a venir a ver cómo está la situación en salite porque incluso dentro de la patrulla decidimos eh, este recibimos varias llamadas las cuales nos decían que la uip se encontraba ya en, en, en, en el lugar de los hechos no es así no hemos visto a la uip eh, nos dijeron que saliéramos de la patrulla, el, el comandante nos dijo a nosotros, Guillermo Barquero, que eso no era un albergue. Sabiendo la situación en la que nos encontrábamos, nos dijo que eso no era un albergue y que el cual nosotros no podíamos estar ahí. Entonces, este, Warner Vega nos dijo que qué íbamos a hacer con el menor, que es el hijo de Grace, que tiene año y medio. Joshua de Jesús Rangel, porque él era un menor y no podía permanecer dentro de la patrulla, porque si no, si seguíamos ahí, él tenía que, que comunicar eso por protocolo al PAN. Entonces le dijimos que, día y que él, él sabía lo que tenía que hacer y que si era por protocolo ya lo hubiera hecho, que por nosotros lo tenía que hacer. Y si a él le parecía correcto y que él estaba haciendo bien su trabajo, lo hiciera en el momento que él deseara. Incluso mi persona lo llamó a la unidad donde yo me encontraba y le dije, porque horas este en las horas de 3:45 había llegado este Marlon Elizondo y un, sal, un tal William Valderramos y yo le manifesté al, al 991 que eso era agitar las cosas y que yo necesitaba que salieran del lugar. Porque tanto a nosotros nos han prohibido la entrada de los compañeros y a la, y a la contraparte no. Porque incluso Betty Mayorga y Ania Torres no son del conflicto. Son ajenas a la familia Sosa Navarro. Los finqueros se metieron en el momento. Sí, uno de los que Sí, se metieron los finqueros. Eh, no todos, pero sí se metieron algunos. Porque incluso, no ahorita no, no sé el nombre, pero uno de ellos fue el que agredió a Roxana con un palo en el abdomen. La golpeó varias veces. Incluso ese mismo señor. Eh, ahorita no, no, no tengo el nombre, Roxana tiene ese nombre anotado. Fue el que le dijo a mi sobrina, estando dentro de la patrulla y resguardando la vida de su hijo, que es lo más importante para ella, le dijo que saliera por las buenas para no golpearla, estando dentro de la patrulla, en la cual Leandro la estaba cubriendo a ella para que nadie la agrediera, que fue los mismos policías, Warner y su compañero, que lo sacaron a la calle donde esos este agredieron a Leandro en la calle.